Muchísimas más para contarles, porque entendemos que Antioquia es territorio deporte. Hasta una próxima oportunidad, aquí en Tele Antioquia. Nos volveremos a encontrar. Un abrazo para todos.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 Deportivo Rafagol, Gol Gol, Gol Gol, el Rafagol, Ráfagol, Gol. gol, gol! ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde a través de la voz del Río Grande 910 en el aire Y a partir de mañana nos retransmite 88.1 en el FM de Medellín. Así que desde mañana toda la gente puede sintonizar el Superdebate en porque nos retransmite una emisora NPM en, en Medellín, 88.1 Canela Estéreo. Bueno, y a través de nuestras redes, estamos en Facebook Live, Rafa Gol al aire, por YouTube en Rafa Gol Linares y en la emisora virtual www.rafagol.com. Así que ahí vamos a estar ahora con el super debate. Bueno, dice la palabra en Romanos 8.22, el apóstol Pablo que la tierra, la creación está con dolores de parto, la tierra gime, la creación gime y está con dolores de parto ¿por qué? ¿cómo son los dolores de parto? son unas contracciones violentas, son los dolores más fuertes que, que puede experimentar el ser humano y están en el parto de una mujer cuando, cuando la tierra tiene esas contracciones de dolores de parto es que hay cataclismos terremotos y todo lo que estamos viendo hoy en día ¿Por qué? Porque la gente definitivamente se apartó de Dios Y en Lucas, el capítulo 21, versículo 25 Dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas Y en la tierra, angustia de las gentes, angustia de la gente Por el sonido, por el bramido del mar y de sus olas La gente estará confundida ¿Por hay señales en el cielo? Hace ocho días cayó el cohete chino y todo el mundo era... Duramos ocho días todos pegados del cielo mirando a ver dónde iba a caer el cohete chino. Cayó en el Océano Índigo, cayó. Pero todo el mundo estuvo pendiente del cielo. ¿Dónde? Y cada país por donde veía que pasaba el cohete chino lo firma y decía, uy, por acá pasó. Entonces, ¿qué pasó con señales en el cielo, eso es el cohete chino, una señal del cielo de ocho días, toda la gente expectando dónde iba a caer y gracias a Dios cayó en el océano y no cayó en tierra, porque si no, los daños hubieran sido desastrosos. Habrá señales en el cielo, los avistamientos que estamos viendo hoy en día es impresionante, de naves de interespaciales, estamos viendo en la NASA cómo está anunciando la caída de, de un asteroide que va a causar daños catastróficos para la tierra y en fin uno se mete a internet y ve por todas partes señales y señales y señales hace ocho días, en, acá hace ocho días en Medellín era trágico ver cómo cómo se inundó eh, el centro comercial por ejemplo del poblado del Tesoro cómo acabó con restaurantes, el agua la granizada eso parecía que estuvíamos en donde y si uno ve por todo el mundo, diluvios, inundaciones, esas son las señales de las que habla el Señor para los últimos días, esas palabras fueron del Señor Jesucristo que dijo, antes del fin habrá señales en el cielo, en la tierra, la luna de sangre, viene a la próxima luna de sangre, para en estos días, o sea, todos son señales que se están dando, para que estemos atentos, lamentamos todo lo que pasó hace ocho días con la gente en Antioquia, las lluvias, los desastres hemos tenido, pero nosotros no podemos desfallecer si no tenemos es que tener fe y confianza en Dios que nos sacará adelante. Bueno, hoy ganó, hoy, hoy amanecimos bien, hoy, hoy no fue bien, dentro de todo el panorama caótico que eh, tenemos un aliciente, ganó Edgar Bernal en el Tour ¿ah? en el Giro de Italia y se, se puso eh, la maglia rosa, ahí está, Edgar Bernal ganó la novena etapa eh, en un final electrizante, como el hombre arranca de atrás. Yo no ha visto en la etapa de ciclismo que terminaba una etapa eh, en tierra, es un tierrero ahí el hombre. El hombre vea lo que, para lo que sirvió de niño haber practicado el, el ciclomontañismo, como él practicó ciclomontañismo cuando entró a ese territorio descarpado Mandó el envión y, los, y parecía la moto esa de, de boxer que arranca y los dejó regados a todos. Así que para que estén pendientes, por lo menos vamos, ya tenemos líder, ojalá lleguemos hasta la final, ¿no? Como, eh, como ya ganamos el tour con Nairo Quintana. Bueno, de esto vamos a hablar en algunos. Bueno, vamos a entra, vamos a hablar eh, en, una, en algunos momentos de lo que ha pasado con Atlético Nacional, que esta semana jugó Copa Libertadores. Y de local empató el partido, quedó prácticamente con la soga al cuello aquí. Nacional juega nuevamente este jueves, tiene que ir a jugar con Argentino Junior en Buenos Aires. Partido de visitante el día jueves, partido que será a las 5 de la tarde hora de Colombia, 7 de Argentina. Estaremos transmitiendo por radio y por todas nuestras redes este evento. Bueno, pero esta noche entre las personas que tengo estos balones para entregar, entre los que llamen ya a nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015, 232-4604 y 018-051-5015 para los que llamen. Y desde luego tenemos una, res, una pregunta y es, ¿Quiénes son los goleadores de Nacional en Medellín extranjeros? ¿Quiénes son los goleadores de Nacional y Medellín Extranjeros en la historia nacional de Medellín. Eh, a ver, eh, uno en Medellín, una pista, les voy a dar pistas, un, es fácil. Eh, le dicen el bacano, eh, el del Medellín y el del Nacional, ¿cómo es que le dicen? A ver. El Nacional tiene un vecino con una pala. Ah, claro. Ya, ya, ya. El vecino de la pala. Sí. Pala, pala, pala, pala. Bueno, eh. Ahora sí, ahora sí nos vamos al debate, a la polémica, El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Cardón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardón, amabilidad y excelencia. La vida, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Cardón. Es un hotel, cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Lo esperamos en el Dan Cardón.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 todos los trámites engorrosos. Le compramos y le vendemos su vehículo. Lina León Vehículos, estamos en eh, Movicentro Automotriz, local 136. Y el teléfono, llame a Lina León Vehículos si quiere vender su carro. Lina se lo compra ya. 313-658-8163. 313-658-8163. Veo que más de uno acá en el set está que vende el carro. A ver, y Ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y quiero decirles que el próximo viernes, este viernes, estaremos en el municipio de Dabeiba. El grupo de Rafa Gol estará en el, en el municipio de Dabeiba compartiendo con la gente, por, unidos por la paz, unidos por la paz de, de, de Dabeiba. Y qué bueno, doctor Leighton, Orrego, alcalde de D'Aveiva, que les da la bienvenida. Rafa Gol. Rafa Gol. D'Aveiva, remanso de paz y Puerta de Urabá, le juega a la paz con legalidad. Este viernes 21 de mayo, Rafa Gol y todo su equipo acá en nuestro municipio les invitamos. La paz con legalidad. Beiba le juega a la paz. Este viernes 21 de mayo. Así es, doctor Leyton Orrego, alcalde del municipio de Abeba. Ya vamos a estar en Aveva. Nos invitaron y, y, claro, queremos estar con ellos, respaldarles claro, dentro de todas las medidas de bioseguridad que se necesitan, pero vamos a estar ahí acompañándoles y el próximo domingo vamos a ver la imagen y les vamos a contar cómo nos fue en Aveva. Esperamos que todo el mundo apoye porque Daveiva necesita la unión. Todos unidos por la paz, unidos por Antioquia, unidos por Daveiva. Bueno, ahora sí, en la mesa del debate de la polémica le presento ahora a... hoy no está el hombre que tiene pelos en la lengua, don Luciano. Esperamos el próximo domingo tenerlo. Este es el puesto de... Aquí está el puesto de Luciano. Entonces, dentro de ocho días espero que ya Luciano esté con los cibernautas. Lo vamos a tener con la ayuda de Dios dentro de ocho días en el debate, en la polémica. Por ahora le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista antiguo, que buenas noches, don Gustavo esta semana transmitimos hola del partido nacional y... claro, estuvimos en el juego de Atlético Nacional contra Nacional de Montevideo en unas condiciones adversas, el partido se aplazó, terminamos la transmisión después de las 12 de la noche. Uy, sí, pero, pero yo sí tengo que decir algo de lo que ocurrió esta semana y también con América. Con América que jugó su partido frente a Atlético Mineiro y me dio pena por los brasileros, me dio pena por River que se prestaron para venir a Colombia pero no estaban dadas las condiciones realmente. Hombre, no es posible que un partido se pare ocho veces como se paró el partido de América y Atlético Mineiro porque eh, los jugadores son seres humanos y hasta el estadio entraron los gases lacrimógenos. ¿Y sabe una cosa? Ahí falló el alcalde de Barranquilla porque él puso los, eh, las eh, vallas de seguridad las puso por allí a dos cuadras. No, había que ponerlas por ahí a 10 kilómetros, hermano. A nosotros nos ha tocado caminar para entrar a los estadios eh, muchísimo rato porque en, otras, en otros países toman más medidas de seguridad. Pero aparte de eso, tengo una crítica también para la gente nacional de Montevideo. Porque, hombre, ¿qué responsabilidad tiene Atlético Nacional si la Colmebol también obligó a Atlético Nacional a jugar ese partido? Y si eh, se les olvida a los señores de Nacional de Montevideo, Nacional, Atlético Nacional, Equidad y, el, Santa y Santa Fe fueron obligados a ir a Asunción de afán. De afán, no tuvieron tiempo siquiera de recuperarse y jugar un partido y jugar cada uno su partido allá. Porque los señores de Nacional de Montevideo, yo esta semana estaba hablando para un canal de Uruguay y les decía, es bueno que allá en su país le pregunten a los señores de Nacional, de Nacional de allá, de Uruguay, por qué reaccionaron contra la gente de seguridad de Atlético Nacional cuando llegaron al estadio. Yo no entiendo todavía, no entiendo todavía. No, enojense con la Conmebol enojense con otra gente, pero cómo se van a enojar con los eh, señores de Atlético Nacional si ellos fueron a cumplir el partido allí al estadio Hernán Ramírez Villegas y estaba que se armaba una gresca allá antes del partido con los señores de Nacional porque entre otras cosas los sí. señores de Nacional de Montevideo estaban haciendo proselitismo cómo le parece que ellos estaban que se metían a la marcha, desde, <risa> oiga desde las ventanas gritaban apoyamos a los colombianos, no, esto no es posible, no sé qué, no, tal cosa, los, los, el, hay, que, hay que vivir, no sé qué, y bueno, y apoyando, a, no, entonces eso no es así, eso no es así, entonces yo creo que la Colmebol está ahí en aras y, y me imagino que... La dirigencia de Atlético Nacional se va a pronunciar y va a enviar una comunicación pidiéndoles explicaciones. Ustedes vieron, todo el mundo vio las imágenes en donde están empujando a los señores de seguridad de Atlético Nacional, están en, estaban que iban por los jugadores también para, eh, para eh, eh, hacer una batalla campal, y eso antes del partido. Pero hablando del partido, Nacional allí eh, entregó los puntos, entregó los puntos porque Nacional puso muy poquito en la cancha. Yo decía esta semana que si Nacional tuviera tres jugadores más como el rifle Andrade, Nacional ganaría todos los partidos. Porque ese hombre es el único que corre. Se da lección a todo el mundo. Es muy bueno que vean a rifle Andrade los pelados de hoy día. Minuto 90 más dos, está buscando la pelota, está desequilibrando, está buscando rematar a la portería. Minuto 90 más tres, antes que el árbitro pite, todavía está corriendo ese hombre. Y eso que, y eso que no es volante de recuperación. Oiga, pero qué esa de, es, del rifle Andrade. Es ofensivo. Pero qué triste es el rifle Andrade, que corra tanto, que meta tanto, que sea un jugador realmente tan sobresaliente y que en la hoja de vida diga que no ganó ningún título con Nacional. Es bochornoso. Entonces, las figuras. Pero todavía no que, No, pero por eso. Hasta el momento. O sea, sí, o sea no pero ha como, como pinta la Copa Libertadores, como pinta la Copa Libertadores, no creo que Nacional vaya a trascender porque a Guimaraes se le están acabando los tiempos, a Guimaraes ya ahorita si lo eliminan de la Copa Libertadores, hermanito, ya chao. un fracaso. Entonces se, se, sería un fracaso del técnico, ya deberían decirle, bueno, mucho gusto y para afuera, hermano, traigan otro. ¿Por qué? Porque es que Nacional es un equipo grande que no resiste, eso que, que, que de pronto con, con el Quindío, el América, en América aguantan eso, pero el Nacional no. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, buenas noches, ¿cómo la ve usted? Hola, don Rabacol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Dos cositas. Ah, en lo que decía eh, eh, Tavo sobre las, los incidentes en Barranquilla, pues hoy se manifestó Tite, el técnico de la Selección brasilera, porque recordemos que en la Copa América Brasil es de esta zona de Colombia, uh -huh. junto a, a Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, somos los cinco equipos de ese lado. Entonces dice Tita, Tite, me, me preocupa muchísimo que esto está ocurriendo en, en Colombia, ese tema de los gases lacrimógenos y todo lo que ocurrió con Mineiro y, a, y el América de Cali. Y a propósito de Ernesto Lucena, ha dicho en las últimas horas vamos hasta la final la Comebol nos está respaldando todo América nos está respaldando que para que la hagamos aquí en Colombia ese 50% que corresponde ¿no? estamos trabajando con las alcaldías correspondientes las sedes, o sea Medellín, Bogotá, Cali y, y la ciudad de Barranquilla estamos trabajando con los ministerios estamos trabajando con Leila Rachid que es la representante de la Comebol aquí en Colombia para supervisar todo lo de la Copa América hasta el momento vamos a realizar la Copa América pero eso es un día a día, ¿no? Ernesto Lucena él tiene que ser consciente de ese tema. Pero sabe una cosa, cirujano, sí. mire, eh, eso no es cuestión de que hoy se hablen con los alcaldes y tengan los estadios. Hoy, a las 2 de la tarde, comenzaron las conversaciones con los representantes del paro. Entonces, lo que tienen que arreglar, primero que todo, si quieren hacer Copa América, se arreglen con la gente de, de, del paro, sentarse, dialogar y llegar a acuerdos y levantar esto. si no... No hubo acuerdo. O sea, o sea si no hay acuerdo... No, no, hoy hubo, apenas... Empezaron el proceso, esta semana tienen que llegar a acuerdos, pero si no llegan a esos acuerdos, difícilmente habrá Copa América, sin Oye, Así difícilmente, oiga, perdón un segundito, y difícilmente va a haber acuerdo porque lo primero que piden los señores representantes del paro es que se retire el ESMAD, que bueno, se retire el, el ESMAD. Pero, ¿sabe qué? Venga, eso ya es problema de ellos, que lo arreglen ellos, pero que, para eso se están reuniendo, ¿no? Ya verán que Gabela les da al gobierno, si les da o no les da. Pero lo primero que hay que hacer es solucionar También. el problema con toda la gente del paro para que... Eh, nos evitemos ese eh, trámite engorroso, todos esos problemas que se suscitaron Correcto. esta semana. Rafa, y lo otro, lo otro es que se habla de que tres patrocinadores de la Copa América, eh, si se desarrolla en Colombia, no estarían de acuerdo y están colocándole obstáculos a Comebol para que se traiga ese 50% a Colombia. Y la otra noticia tiene que ver con la Federación Colombiana de Fútbol. Se recuerda, Rafa, lo de la corrupción de las boletas que tuvo que pagar la Federación 16 mil millones de pesos. Sí, señor, claro. Ya se conoció... ¿De dónde sacó la federación los 16 mil pesos? 10, millones, 16 mil millones de pesos y eso ha sido realmente, va a ser un debate tenaz. Dice Yesurón que sacó, de esos 16 mil, 3 mil lo sacó de unos fondos pensando que serían destinados a una posible sanción. Y los otros 13.000 mil le preguntan, y Jesurún dice, dice, lo sacó de un presupuesto que estaba destinado para gastos de sedes deportivas que se encontraban eh, en, un, en una cuenta para el fomento para el desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces viene, viene el debate, el dinero con que se paga esa sanción que era para sedes de la Federación Colombiana de Fútbol, se tiene que destinar para pagar una, una, una, una multa, una sanción. Y los señores de la Federación, sin ningún castigo, Rafa, siguen allí sin ninguna sanción, sin ser detenido ni nada, con esa corrupción de las boletas. Eso es increíble realmente. Esto va, se va a prestar para mucho debate, mi estimado Rafa. Por. Sí, la pregunta es, ¿y la plata de las boletas qué se hizo? ¿Dónde Bien. está la plata de las boletas? Se la repartieron. A ver, eh, bueno, y de Nacional, bueno, ¿qué imagínate. dice el cirujano? Bueno, y de Nacional. Sencillo. De Nacional realmente, pues estoy de acuerdo con usted, Rafa porque ahora le toca de visitante dos partidos, y como está jugando de mal el conjunto Verdolaga, como es, en ese último partido fue pésimo, frente a un equipo muy débil como Nacional de Montevideo, el más débil de todos los del grupo, entonces, ¿qué le puede esperar para los próximos compromisos cuando no se ven revulsivos de parte de su técnico Guimaraes? Es lo, lo que preocupa, porque si uno viera revulsivos, variantes... Táctica contra táctica, bueno, ese equipo puede salir adelante, pero así como está, Rafa, muy complicado. Pero Alves, ¿cómo jugó? ¿Usted qué dice? Muy que Alves regular, es un jugadorazo, que es un entrador y no, salidor espectacular. No, es ¿sí? que, ¿cuál se salvó? El rifle nomás y el arquero. Pero usted cómo el salva Alves? No, no, no, no, no. no. El dice arquero. que es un salidor el espectacular. Y de Medellín llama a tener nota, Rafa, sobre jugadores que. Eh, ya contrató uno y los que viene, vienen a continuación que van a ratificar esta semana, Rafa, ya vamos a hablar sobre partido. Bueno, sí. Lamentablemente, sí, el arquero, como, como, dice, como dicen los del sur, mientras no haga olvidar a Armán y a David Espina... No pasa nada. No pasa nada. Y hasta ahora no los ha hecho olvidar. Sigo saludando a la mesa de la polémica del debate, Juan Diego Arroyave. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Rafa Gol. Un saludo para usted, para todos los televidentes y toda la gente que sigue... Eh, este pues programa enfermo, a través de las, de las ¿por qué enfermo? No porque ¿Te enfermo no, no con enfermo con esa presentación que le hizo Rafa. Hombre. Bueno y ahora no. Juan Diego Arroyave viene. ¿Cómo aquí no, al va, ¿Cómo no va a estar? Noches. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? Usted quiere que celebre. No, usted está feliz. Usted, usted está muy contento y ustedes están contentos porque no, ya nacional está eliminado. Prácticamente está eliminado, Bernal, Prácticamente Bernal, está eliminado de la Copa Libertadores. Demostrando que si hay colombianos buenos. No se lave las manos con eso, Gustavo. No es las manos con eso. Usted sabe cuál es esa felicidad suya y eso es. ¿Sabes? Eso se sabe a las claras. La felicidad suya va por otro lado. Uh, Entonces, no uh, me diga a uh, mí. Yo, por yo, la tristeza yo Yo tengo por qué estar al después, de, de, después de lo que veo con este Atlético Nacional. Que, oigame, es tan triste el panorama en esta Copa Libertadores. Que aseguro, lo aseguro aquí en este micrófono, que los dos puntos se consiguió el Club Nacional de fútbol de Montevideo. Van a ser los dos puntos que sacó los dos empates con Nacional. Qué tristeza, pero es que es la realidad. Los, do, los dos equipos que van a pelear, ese grupo, Argentinos Junior y Universidad Católica, pare de contar, o sea, no tiene fútbol para eso, no tiene fútbol, no tiene juego, y viene este señor otra vez a decir, a decir, no, es que me gustó mucho el juego del equipo, entonces, si esa es la aspiración de él, y le gustó mucho, ¿a dónde va a llegar este Atlético Nacional? Que a propósito me contaron por ahí, me lo comentaron por Costa Rica, que el señor Guimaraes, si llega a salir de Atlético Nacional, Será el nuevo timonel de la selección de Costa Rica, porque él, él, en ese momento la dirige, pues cayó una argentino, parado. La dirige que cayó un argentino, parado. la dirige un argentino y le está yendo muy que vaya mal, arreglando muy mal y, y lo cayó tienen a él, arreglando el contrato y los partidos. Lo tienen a él en carpeta para dirigir la selección Costa Rica. ¿Cómo le parece? Caen parados. Yo no sé cómo hacen, pues, pero caen parados. Pero sí, es muy triste el panorama, triste ver jugadores sin alma. ...ver solamente uno solo que, que siente la camiseta... ...que sube la camiseta como el rifle Andrade... ...los demás... ahí altibajos... altibajos, ...algunos aparecen con alguna cosa... ...pero no, no, no, no influyen, no influyen... ...no hay una influencia en el juego... ...porque no hay un patrón establecido de juego... ...mientras no exista ese patrón de juego... ...es muy difícil que el jugador consiga... Una, una, ...un protagonismo marcado en el juego... ...muy difícil, muy difícil... ...entonces mientras eso no existe... ...es, es complejo para Nacional que tenga el fútbol que necesita para poder protagonizar el grupo. Entonces, por eso, uno, por eso vengo escéptico hoy, escéptico de que ya creo que es, es, eh, ya es por cumplir. Ya en la ciudad me parece que contra Argentinos Juniors el próximo jueves eh, en, en, en, en Argentina es muy, muy difícil que, se, que, se, que con ese fútbol llegue a, a, a conseguir un resultado favorable y mucho menos con la Universidad Católica. Yo creo que aquí ya todo está clausurado para Atlético Nacional, don Rafael. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo de todas maneras sí espero hasta el final, porque los, los partidos hay que jugarlos primero. Ahora, lo que pasa es que como está jugando Nacional, sí genera un mar de dudas con respecto a la presentación, y más ante un equipo como Argentino Junior en Argentina. Pero sí, si el señor Guimaraes fracasa ahorita, pues, cae parado en la, con Costa Rica, porque Nacional... Creo que ya en Nacional sí tienen que dar un timón, así, rápido. Porque Nacional no, no resiste. Ahora, no es bueno estar cada seis meses cambiando de técnico. Pero, ¿qué, qué? O sea, uno le ve a Guimara es que no tiene revulsivos, que no tiene un sistema, no, no es capaz de cambiar el sistema de Nacional eh, por, por un equipo ofensivo, teniendo mucho, con qué, pero no hace las variantes que deben ser. Muy equivocado en la homilética y en la hermenéutica del partido. No sabe leer los partidos y eso lo estamos viendo y eso le ha costado muchísimo a Atlético Nacional. Don Elkin Labo, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, don Rafa Gol, saludo muy cordial para usted, mis compañeros internautas, televidentes, esto es Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. Lo primero... No sabía que en el grupo existiese tanto regino, que Nacional de Uruguay solamente va a conseguir dos punticos, que Nacional prácticamente está eliminado en la Libertadores y que apague la luz, el último apaga la luz, como diría un amigo mío. Señores, hay que cuestionar todo lo que ustedes quieran al equipo Atlético Nacional. Pero no podemos enterrar todavía al equipo. Faltan dos partidos. Claro. Faltan dos partidos. Me parece irresponsable el que lo haya dicho aquí en esta mesa y cada quien que asuma ah, su que responsabilidad. Ah, usted fue el que lo dijo. No, eh, lo no está diciendo, los está diciendo. Segundo punto. Tengo la palabra, no, señor. Tengo me, la palabra. Tengo la palabra. Con mucho gusto, no, señor. me estás diciendo a mí. Dígalo al final no, cuando no, no, no, yo. No, no. Porque tengo la palabra. A mí, Pero a mí, uno decir a mí primero, que Atlético que dirigen, Nacional terminos, está eliminado sí, no, a no. esta hora, faltando dos partidos, y lo digo, es irresponsabilidad. Hay que darle todo el cuestionamiento es a Guimaraes. Mi, es mi visión Punto y número mi concepto, uno, a yo lo así. Ah, no, yo tenés lo así. una, tenés Te una visión tan fuerte feliz. que decís que Nacional ya está eliminado. ¿Qué visión? El Águila se quedó corto. Oiga, señor Guimaraes, hay algo que a mí me parece en la vida, como en el fútbol y sobre todo equipos grandes como Nacional, se debe tener. Y es exigencia. Y me parece que ese es el gran pero que le falta a este Atlético Nacional. Rafa, ¿quién va a discutir al rifle? A Harlan. A Duque, que no es el mismo de hace cinco años, pero marca goles. Mire que el arquero viene funcionando. Pero si el técnico no tiene exigencia, los jugadores que van a exigirse en el terreno de juego, y les voy a dar un dato porque me parece muy coherente todos mis compañeros, cuando empiezan hablando de la realidad social y el fútbol, lo uno permea lo otro. Yo recuerdo en el 2018, cuando Boca Junior River Play final de la Libertadores tiraron un artefacto explosivo al carro de Boca. ¿Qué pasó? Se aplaza el partido, van a jugar a territorio de Europa. Y aquí pasa de todo y les obligan a los nuestros a jugar fútbol. ¿Será que no tenemos peso? No tenemos peso a nivel internacional. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Oiga, y escucho muy pocas reacciones de Independiente Medellín. Hay un dato que me llama poderosamente la atención y don Augusto que habla todos los días con el presidente El Rojo podrá confirmar que los directivos de Medellín están llamando a la mayoría de jugadores a decirles hay que bajarse el sueldo. Reitero, no soy quien porque es que no meto una plata en un equipo de fútbol, pero si la visión en el Medellín cada seis meses va a ser armar un equipo solo para seis meses, no va a pasar absolutamente nada. Me parece lamentable que un equipo tradicional un equipo grande, con una afición enorme, llamen a sus jugadores a decirles que se bajen el sueldo el 60%, sobre todo porque hay que respetar también al empleado, don Rafa golino No, y, y, eso, y eso no es nada. A un jugador lo llaman a pedirle que se rebaje el 70%, pero para que se vaya, para que se vaya, para cancelarle el contrato al señor Matías Mier, le dijeron, usted tiene contrato por un año y medio más, y entonces, señor, usted, por favor, se rebaja, si quiere que lo liquidemos, se rebaja el 70%. Y al capitán del equipo, oiga bien, y al capitán del equipo le ofrecen el 40% de lo que él se ganaba para renovar el contrato. Porque él dijo, yo, como quiero seguir en Independiente Medellín, no pido aumento de sueldo. Pero mínimo que le conserven el sueldo anterior, porque él se lo ganó en la cancha, en Franca Lid, porque fue de los jugadores que más puso en la cancha. Bueno, Seguía vamos a hablar el tema de Independiente Medellín. Quiero cerrar el ciclo de Atlético Nacional eh, porque acá el superdebate es una propuesta que nosotros tenemos acá en televisión y en radio para controvertir con ideas uh -huh. sobre nuestros equipos. Por eso lo de Juan Diego Arroyave es, es la percepción que él tiene de Nacional que es muy diferente a de la, la del Quilabo, que es muy diferente a la de Osorio y cada uno tiene... Una idea, tiene un argumento. De pronto puede ser que en 20 días, en 15 días, aquí llegue el señor Juan Diego con una cuenta de cobro diciendo: Yo, yo le dije, puede que se dé, puede que no se dé. Yo soy partidario que hay que esperar, Ojalá que hay que esperar a Guimarães que, que juegue los dos partidos. Porque puede ser que. Espera un momento, porque puede ser. Que, que, que le vaya bien en estos dos partidos y, y eso es lo que nosotros queremos que le vaya bien y que saque el barco adelante y que Nacional clasifique a la siguiente ronda de Copa Libertadores de América ese es nuestro deseo profundo y ojalá se le dé, pero hay que esperarlo ahora, ya en caso de que eh, fracase en el intento y así el señor Guimaraes pues me parece que la selección Costa Rica le vendría muy bien. Aproveche el papayazo. A ver cómo está la Copa en este momento de Nacional. Yo, yo, yo quiero ver la tabla, a ver cómo está Nacional en su grupo y Nacional le restan dos partidos, ¿no? Está así, señor Rosario. Vea. Sí. Argentino Junior tiene nueve puntos y eso que perdió con Católica y en condición de local en el último partido. Segundo está Católica con seis, tercero está Atlético Nacional con cuatro. Si Nacional de Medellín le hubiera ganado a Nacional de Uruguay, estaría con siete y sería segundo por encima de Católica. Entonces Nacional a esta hora es tercero con cuatro puntos porque desperdició una gran oportunidad el jueves pasado. Y cuarto está Nacional de Montevideo, el equipo del gordito Arroyave con dos puntos. Bueno, el caso es que Nacional juega eh, es el día jueves, ¿no? Sí, 5 de la tarde, Rafa. Cinco de la tarde. Va a enfrentar a Argentino Junior y Católica lo, lo, lo visita va a hacer Nacional. Con, con Nacional de Uruguay. Sí. ¿no? Esos son los, los compromisos. Donde Católica gané. Eh, es más, Rafa, Nacional de Medellín, Atlético Nacional, juega con el resultado de Nacional y Católica, porque estos dos equipos juegan el, el martes. Pasado mañana, mientras Nacional juega jueves, pasado mañana a las 5 y 15 de la tarde juegan ellos en el Estadio Parque Central. Es un gavelazo que tiene Nacional jugar con el resultado de claro. Católica. Ya tiene que ir a romperse. Eh, y como le digo, ¿no? Los jugadores de Nacional, pues el rifle Andrade es el mejor, pero. Rifle, si usted no sale campeón con Nacional, usted no va a quedar en la historia como uno de los ídolos. Usted es ídolo. Y los jola, demás. Pero, pero. Pero los ídolos están siempre con títulos. Y Nacional necesita títulos y necesita un hombre como el Rifle Andrade, que marque diferencia. Lo mismo Harlan Barrera, Harlan Barrera, Jarlán Barrera, unos partidos y otros no. Como dice el refrán, unas de cal y otras de arena. Y además esta semana llega Emilio Gutiérrez. Emilio mañana. Gutiérrez Gómez. Es el nuevo presidente de Nacional. Ya llega esta por... semana. Claro, Rafa, está, está, se anuncia para mañana 17 eh, eh, eh, la, la, la posición. O no, que Nacional vamos, tiene cinco va, puntos. Vamos a ver si, cuatro. vamos a ver si. Vamos a ver si mañana festivo sí. se toma, se, hace la posición de Emilio Gutiérrez sí. o dejan o para el martes, pero estaba para el 17, Rafa. Hay vamos. que recordar en esa tabla de posiciones que Nacional tiene, tiene cinco. cinco puntos. ¿Será claro. que la hizo don Juan Diego? No, claro. Nacional no tiene cuatro, tiene cinco claro, puntos. Producto, producto de una victoria, producto de una y dos Sería frente a Católica, educación de Pereira, y dos empates, dos empates frente al mismo equipo, Nacional de Montevideo, aquí allá. Es más, don Gustavo, le digo algo: el, el grupo se va a apretar y ojalá eh, se pueda apretar, porque si Nacional le gana a Argentino Junior y Nacional de Uruguay le gane a Universidad Católica, esto vea: cuando uno pensaría que Argentino Junior ya se iba a ir, perdió el compromiso anterior. Infortunadamente Nacional dejó escapar dos puntos, pero hay algo importante, depende de sí mismo. Y Rafa, le añado algo y me disculpa. Eh, yo sí lo dar cepillo a los muchachos del sur que escribieron una carta muy coherente, muy coordinada y tocaron algo que usted acaba de decir de jugadores con títulos que deben tener. Porque en Atlético Nacional, ¿qué hacemos? Un equipo con tanta exigencia, el que pase eh, buen tiempo y no gane un título no pasó por Atlético Nacional, y a eso le dicen a Candelo, a, a Harlan y demás, <risa> es que esto es nacional, esto no es cualquier ver, equipo, yo, señores. Yo me imagino que a Alves y a Candelo le han dicho hasta aquí los trajo el río, como la canción de Julio Iglesias. Hasta aquí. No, no crea. A Candelo le acaban de renovar. Pero debería irse. Es la opinión de los Pero por su fútbol. Debería irse. No, no, no. Candelo ganó la lotería de Medellín. pero un jugador que le acaban de renovar el contrato por dos años no lo van a echar mañana. Pero al que sí le ayudo a llevarle las maletas y Velosa también. En el, en el carro el gordito rojo ya ve al aeropuerto. Mm. Es Alves. Ah, el paisano. Me no. ah, van a ayudar. No, lo que pasa es que, es que yo, a usted, yo, yo, ve Rafa, lo que es tan de Bueno, Candelo es muy curioso. Qué ¿Candelo? tan bueno que el Escuadrón no. Rojo va a ayudar a, a, a sacar los jugadores de Nacional. Candelo no. ha estado tres ah, años no, con Nacional. No, para usted se debe quedar mm. todavía Alves. <ríe> Esas son decisiones <ríe> directivas. Ah, ah, qué acomodo, ah bravo. Candelo lleva tres años con Nacional. solamente... Perdón, Rafa me dio la palabra. Tres años con Nacional Candelo. Tres, cuatro meses que le ha ido bien, me parece que este ha sido hasta el mejor semestre de Candelo de lo que lleva en Nacional, si hablamos de productividad, por los pases gol, pero lo curioso es que firma el contrato, tiene el hasta una firma bancaria ah. y ya se echó a las petacas otra Cés. vez. Mm. señor Candelo se ganó la lotería, así de sencillo, porque firmó el contrato y ahí lo van a tener que aguantar un añito más. Dos dos, uy con ese fútbol de Candelo. Sí. Pero estaba haciendo las cosas bien, Rafa. Sí, pero es que usted no puede, usted no puede jugar ¿Ah? dos partidos Increíble. bien y cuatro mal. No, sí. no, no. no tiene que... Pero Rafa, regularidad Rafa, Rafa llevaba como 10, 12 partidos buenos, tanto así que 7, 8 centros de Candelo eran, or, se, se originaron goles posteriores en, en, en, la, en el área. Bueno, ¿y qué dicen de Vanguero? ¿Qué es otro? No, la, no eso es otro. es eh, otro que yo creo que no lo quieren ni en las curvas. Pues hombre, sobre el tema de Vanguero, claro, el hincha de Nacional, y voy a generalizar, no quiere a Vanguero, pero sobre todo con un tema Rafa, y es que no hay derecho de un jugador que cuando estaba en el Tolima venía aquí, se hacía matar, es más, hasta hacía goles, y por allá le mostraba al hincha de corazón de Nacional que tenía fuerza testicular, esa fuerza testicular la dejó en Ibagué, porque no es ni sombra de lo que era en el Tolima, o será que le hace falta comer lechona. Sí, hay jugadores que realmente están mal parados con la afición y tienen que, tienen que demostrar en estos partidos, eh, demostrar y, y ganar, porque creo que se puede lograr, se puede lograr, Nacional, clasificar, porque necesita ser segundo, no necesita ser primero del grupo, porque en este sí. grupo, señor, para clasifican los dos primeros, entonces sí. tampoco es una cosa del otro mundo, señor Guimaraes, sea segundo de ese grupo, pero tiene que ganar, y tiene nómina, porque es que si no tuviera uno, dice, no, pobrecito Nacional, pues si sí tiene una nómina grande. Lo que es que la actitud de los jugadores... Yo un día dije acá, Rovira, a Rovira lo clonaron, y pedí que el Nacional le hicieran la prueba de ADN, a ver si, si sabemos si es el Rovira verdadero, o es un clon que llegó a Atlético Nacional, y volvió a recuperar la memoria futbolística, y otra vez volvió a perderla. No, necesitamos que Rovira, Sebastián... Baldomero, pero la, toda esta gente se comprometa. Porque eh, estos dos partidos, como dice Leonel, son a muerte. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Tele Antioquia.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 Hola, muchas gracias gracias al buen manejo de las finanzas públicas del municipio de Bello la calificadora Fitch Ratings nos otorgó una excelente calificación que nos va a permitir acceder a recursos financieros para financiar obras de impacto en nuestras comunidades gorras y sombreros curazao bolívar entre amador y maturín 320 674 6609 sigue viendo el Superdebate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 desde el municipio de Barbosa también vemos al programa Rafagol por Teleantioquia los invitamos a todos a que vivamos la fiesta del fútbol en paz, que el deporte nos debe unir y no dividir. Soy Carlos Romero, director del INDER, y en el INDER vemos Rafa Gol. ¿Qué tal? Soy Lina María Rondán Jaramillo, decana de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Saza Cadavid. En nuestros 25 años de labores, vemos y escuchamos a Rafa Gol por Teleantioquia. ¿Qué tal? Soy Héctor Fabián Betancur, gerente de Indeportes Antioquia. Aquí, en la Casa del Deporte Antioqueño, Indeportes Antioquia, vemos a Rafa Gol por nuestro canal Teleantioquia. Bueno, muchísimas gracias. A todas las personas que nos sintonizan Domingo Domingo el Superdebate el próximo domingo ya estará confirmado. Luciano González se queda acá en esta mesa. Estará don Luciano Secreto. programa PCR. Lo trataremos sí. como un Duque cuando venga. <risa> sí, esperemos que. Yo sí espero que Eduque marque la diferencia haciendo goles. Bueno, y el próximo viernes, oígame, el próximo viernes estaremos en el municipio de Daveyba, el gran equipo deportivo. Estaremos originando el programa de radio de radio de 12 el día 3 de la tarde del municipio de Dabeiba estaremos apoyando desde luego eh, unidos por la paz en el municipio de Daveyba y por el emprendimiento que ha tenido el alcalde electo. así que allá estaremos y traeremos y, imágenes y si, para mostrarles oye, en... y si nos descuidamos Dabeiba, remanso de paz y puerta de Urabá le juega a la paz con legalidad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 lo bueno. Bueno. <risa> puede reemplazar con ese bozarron <risa> ah, mejor dicho nos va a quitar el puesto allá en Naveiva doctor Leighton. Y le cuento, con ese bozarrón lo vamos a poner a, a narrar goles, allá Entonces, con ese bozarrón debe, hay que hacerlo, debe, debe y con ese bozarrón doctor Leighton vamos a entrevistar también su gabinete, los hinchas de corazón, haremos un trabajo una crónica de Dabeiba, hinchas de paz, hinchas de corazón, y lo mostraremos aquí en Rafa Gol Bueno, ahora sí vamos eh, al debate de Medellín llegó, llegó un nuevo jugador para el Medellín, pues ya era de la casa, ¿no? Sebastián Hernández, ¿sabes? Don Sebastián vuelve al Medellín. Eh, no sé, ustedes cómo la ven. Yeah. Eh, es, es, ese hombre viene a sumar, es refuerzo. ¿Qué es? A mí me parece que el hombre, por ahora digamos que viene a sumar, que viene a sumar. Pero si Bolillo lo pidió es por algo. Este muchacho estuvo con Medellín en 2012 es más, hoy estaba viendo la repetición del partido Medellín y Millonarios del 2012 y él cobró el primer penal y lo hizo muy bien y jugó bien ese partido ese partido en el que se hizo expulsar por una tontería el señor Felipe Pardo, por celebrar el gol por celebrarle a los hinchas el gol y lo echan nombre en una final no hay, no hay derecho a eso, pero hablando de Sebastián Hernández, si lo pidió Bolillo es por algo porque aquí ya lo están descalificando mire, jugador que ha pasado por 14 equipos que jugó en Millonarios? ¿Será tan malo si jugó en Millonarios? ¿Será tan malo si jugó en el Deportivo Cali? ¿Será tan malo si jugó en Independiente Medellín? ¿Será tan malo si jugó en Junior en tres temporadas e hizo... Y e hizo, e iba a decir que hizo 70 goles. No, jugó 70 partidos con Junior. Jugó 70 partidos con Junior. ¿Será tan malo si jugó 70 partidos con la camiseta de Junior? ¿Ah? No, yo, yo le sumo. Y, ¿Y era titular. Y titular. fue titular y fue titular y luego ya eh, era suplente, pero era el primer suplente y el que por momentos le arreglaba los partidos a Julio Comesaña Así que a mí me parece Usted que debemos esperar. un buen no, suplente. Yo no, yo no lo voy a descalificar, ah, a lo voy a esperar. Ah, sí. Lo voy a esperar y cuando lo vea en la cancha entonces diré si le rinde o no a Independiente Medellín. Porque cuando vino Matías Mier, todos en esta mesa y todo Medellín dijo ¡Uy, bienvenido Matías Mier! 10 goles con la equidad, este nos va a salvar. ¿Dónde está el señor Matías Mier? Están que lo sacan, están que, les can... que le cancelan el contrato y le ofrecieron ya para que se fuera. Rafa, ¿Dónde? tiene, tiene, tiene Sebastián 34 años, ¿no? Que yo, ese es el, digamos, el pero que yo le pondría. 34 pero, tiene, pero, Rafa, pero tiene más dinámica que el mismo Reina, eh, que tiene dos años menos. Eh, que, que el mismo Sebastián, lo que mostró en el Caldas me parece que es un jugador bueno, refuerzo que llegaría, ¿no? Y lo que dice Tao es que pasó por Europa, pasó por Bulgaria, pasó por Turquía, no solamente por Millonarios Cali y Junior, en Junior yo, yo le contabilizo un total de 103 partidos como titular, eh, Tao. Así pues entonces, hermano, que eh, me parece es un jugador importante que llega aquí al, al Medellín. Y hay otros dos que ya vienen en camino, Rafa, yo hablé con el presidente y lo de Miguel Camargo Cañizales, que es el volante armador que fue del pasto, eh, pero de la selección panameña, lo tuvo el eh, bolillo, eh, estuve en El Salvador, inclusive le pregunté a Julio Toral que, que me hablara un poquito del, del, del, del jugador. Le dijo, yo lo tuve en El Salvador, fui preparador físico de un equipo donde él estuvo, y es un jugador ambidextro, de tiro libre espectacular, estuve en New York City. Bueno, y yo no sé cómo llegó al pasto, hermano, pero llegó al pasto. Jugador que muy costoso para pasto y en ese momento está arreglando con el Medellín. Miguel Camargo Cañizales, que le dicen MAC 10, por eso el Miguel Camargo, MAC 10. Mac y el otro es Snaider Mena, ¿no? El que de pasto también, puntero, figura en este semestre, que llegó al fútbol mexicano, pero que no han podido todavía, Rafa, consolidarse en el contrato correspondiente con el equipo Independiente de Medellín. Bueno, eh, gracias, Bueno, A ver, eh, don Juan Diego Arroyave. Bueno, Sebastián Hernández, pues yo escuché por ahí que no había jugado en el Medellín. Pero Como no sí. es uruguayo. Veo no que sí, es que él fue el, el, el, el, el que no, estuvo no, no, en esa final. Yo no, le traía no, no, eso, esa, no, eso, eso sí te pero ya usted, acepta, ya usted acepta que... Que, que jugó en el, que jugó en el equipo y que o estuvo fácil. en esa final en Bogotá. ¿Quién ha dicho que no Pero bueno, en un programa de radio por ahí lo, lo, lo dijeron, no ese no es es que ese no es un del Medellín, no, no, es Daniel no, no, no. Hernández. No no. no. Ah. Es, no señor. Ah. O no, digo, señora. estoy diciendo es mentiras. Es que esta esta semana, ya vino la inquisición esta, esta semana, a ponerme en juicio semana. Ah, la juicio? En radio Luciano lo confundió con Daniel Hernández y yo le hice la aclaración que este era Sebastián Hernández y él para quedar bien como siempre, porque con cara gano yo y con sello también. Eh, eh, Ganar ya no Consejo y con cara, entonces él dijo, ah no, la realidad es que entre Daniel Hernández y Sebastián Hernández no hay mucha diferencia, que si, él siempre es como zapata. De si todas la, maneras, la de todas empate". maneras te tomaste eh, eh, eh, la palabra mía, pero digo que este muchacho es sumatoria, sumatoria porque ha sido suplente viene de ser suplente, suplente, es que suplente en el Caldas, era suplente, suplente Junior me... no, no. era Junior, era suplente en los equipos donde ha jugado. Era suplente. suplente. ahí terminó como no, suplente revise, en Junior, pero fue mucho revise, revise las panillas a ver si estoy, si estoy diciendo no. mentiras. Don Elkin, usted que es tan amante de, de buscar y de refutar todo lo que yo digo, busque las panillas <risa> del Once Caldas a ver si me era <risa> suplente ese muchacho ya. Bueno, ojalá Medellín en el tema de contrataciones no caiga en el mismo error que cayó este semestre de traer jugadores que recomendó que es que yo lo conozco, que esté tal cosa que, que vea Camargo, a estar hablando de Camargo y no hay claridad, no escuche claridad, eh, eh, Augusto solo con Julio Toral, pero no, no, no me decís es bueno, es malo, es un gran jugador, no, que le pegue muy bien a los tiros libres, etcétera, selección etcétera de la selección si panameña. llega si, llega, si no. llega al Medellín, ojalá sea solución y rinda, y no sea una sumatoria, sino no, un jugador que venga anexo. a hacer figura. Y lo mismo pasa con el que viene del pasto. O sea, que en las contrataciones de Medellín se acierte este semestre, porque el semestre pasado, válgame Dios. Yo simplemente hago una pregunta, Rafa, y es... Hombre, si entraron más de 4 millones de dólares el año pasado, ¿por qué ahora no se puede contratar a nadie y antes hay que despedir la gente y bajarles el contrato? Yo no entiendo. Porque es que desde marzo del año pasado hasta este año Mm. Medellín no tiene asistencia de claro. pero pero no, hay no, no por eso, pero ¿Dónde está Si vamos a eso, todos los equipos... entonces. Están de, la de la Mercadeo, claro. ¿dónde estás? Pa, pa. ¿Dónde está el mercadeo de Independiente Medellín? Mire, y, y me da mucha pena, porque es que aquí entonces nos vamos a quedar siempre, hablando en teoría que Medellín es un equipo grande, que Medellín merece lo mejor, pero cuando llegan estos jugadores, son muy buenos, respetando a los demás para quien habla el señor Hernández es sumatoria y no refuerzo y me parece, me, me gusta más que en un equipo como Medellín lleven, lleguen 3, 4 jugadores como refuerzos y no 10, 12 jugadores como sumatoria, punto número uno, punto número dos a Sebastián Hernández no le fue bien en Medellín eh, cuando el equipo quedó su campeón Ah, me pueden decir que en ese partido final la rompió de más pero recuerden cómo fue ese semestre, es más ojalá le vaya bien pero el antecedente porque es que aquí hablan mucho, yo lo dije, yo lo dije antes del partido, antes del campeonato. Y ahora este jugador sí hay que esperarlo. Tiene un excelente empresario, tiene un excelente empresario. Porque ha estado en 12-15 equipos y cuénteme en cuál equipo es ídolo ha salido figura en Junior, en Caldas y demás, sumatoria, más no refuerzo. Augusto, espero que los jugadores que usted acaba de decir que les da cepillo, este fue de selección y demás, marquen diferencia en el equipo, porque al primero, Don Rafa Gol, y seguramente lo digo con respeto, va a ser usted, le va a decir bolillo. Y tiene razón, entonces usted permite que traigan estos jugadores, porque si es jugador y les va mal, les va mal a bolillo, y es la cabeza del equipo, la cabeza y la exigencia de empezar por bolillo antes de nosotros. No, pero yo le digo una cosa, Rafa, por ejemplo, eh, Rifle, cuando se trabajó, lo contrató Nacional, Rifle no, fue, no era ídolo en ningún equipo de México por donde pasó, ni el Cali, ni el, ni el Huila por donde pasó, nada, nada, nada, fue un, era un jugador... No, más o hizo menos una campaña aceptable. Pero, pero, hizo pero, pero, buena campaña pero pero muy buena campaña de Tolima. Pero no era la no, pero, pero, pero, que era no, no, pero, de no, pero eso lo eso no, no, lo hizo no, llegar al fútbol mexicano. Pero, pero no fue ídolo del Tolima, viejo, ni fue ídolo no, es que él no fue de, figura de de, de la América en ni del equipo de Colombia, en, ni, ni mismo hacer figura en América de México. Exactamente. Mm. Exactamente. Pero como, como comparar a la rifle con Sebastián. No, bueno, estamos hablando porque. ¿Cómo vas a citar a otro jugador no, de los no, ¿Cómo bueno. vas a citar al no, mejor no, no, de Nacional no, no. en este momento? Pero cuando, no, porque cuando llegó, entonces tampoco venía como ídolo de ningún equipo ah, de México, bueno. lo que yo quiero decir. Listo. ¿Me entendés? No. Sí. Sebastián Refuerzo. Sí. Sebastián. Queda grabado. No, no, no. Para Augusto Velosa, no, no. Sebastián Hernández no, es Refuerzo. O sea, pregunta, no, a ver, sí, sí, sí. no, diga a ver, que a ver. no lo diga. Pa, Gustavo ya lo dijo, ¿cierto? Para usted, sí, yo suma. Dije, yo dije que viene a sumar. Para el cirujano. Viene a sumar, sí. Viene a sumar. Juan Diego. Sumatoria. Viene a sumar. ¿Y usted la o.? Viene a sumar. Y he cuestionado a Reina. Pero me gusta más Reina que Hernández. De frente lo digo. Ahí, estoy de acuerdo con usted. A mí, Reina me parece un jugador excepcional. Pero lo que pasa es que el bolillo Gómez. No ha sabido ubicarlo y sacarle el jugo, hermano, a ese jugador. No, no Tremendo tampoco. jugador, hay que aprovechar ese jugador. Bueno, eh, entonces, nuevos refuerzos para Medellín esta semana se confirma, ¿no? Correcto, Rafa, se confirmaría lo de Miguel Camargo Magdíez, el panameño, y de Snyder Mena estimado. Mis... Me dice, a, a propósito, del presidente me dice que no es cierto que venga Saiz por ahora, que no es cierto uh -huh. que, que en ese momento ya se haya dicho adiós a, a cada vez, No, no, no. Todavía están en ese arreglo, ¿no? en ese tira y encoge económico. Sí sí es, que a él se le vence el contrato claro, el 20 claro, de claro. junio. Perfecto. Uh -huh. ¿En un mes? Sí. Prácticamente. En un mes. Bueno, eh, vamos. Eh, tenemos la pregunta de eh, Unidos por Antioquia. ¿Cuáles son los goleadores extranjeros de Nacional y Medellín en la historia? La respuesta es. La, la respuesta la tiene el gerente del Inder Medellín, don Carlos Romero, buenas noches, bienvenido, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Les habla Carlos Romero, director del Inder. Los goleadores extranjeros históricos por Medellín, Germán Ezequiel Cano, y por Nacional, Palavecino. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol Todos Unidos por Antioquia. Qué bien, conocimiento del tema, es que uno para dirigir esta entidad tan grande y tan bonita como el INDER, hay que saber de deporte y ahí entregó la noticia del fútbol. Germán Ezequiel Cano, goleador histórico y de Atlético Nacional Palavecino, por allá terminando los 70 estuvo en el Verdolaga. Señor, bienvenido al INDER y cuéntele a la gente cómo va el INDER Medellín. Bueno, muchas gracias Elkin eh, un saludo cordial a todo el equipo de Rafa Gol bueno, encontramos un Inder en muy buenas condiciones con muchos programas, muchos proyectos ya por fin vamos a reactivar toda nuestra oferta eh, de una manera amplia, donde ya van los escenarios otra vez eh, va a haber oferta libre para que las personas que no hacen parte de la oferta como tal, pero que les gusta ir a la cancha a hacer ejercicio o que les gusta ir, eh, juntarse entre amigos y jugar un partido ya pueden volver a solicitar el préstamo de las canchas, entonces vamos con toda la oferta de Inder para trabajar muy fuerte un tema, la reactivación psicológica los muchachos y todos estamos ya estén muy estresados con este tema del COVID entonces es hora de que empecemos a, a disiparnos un poquito. Vea, a mí se me cayó el pelo oiga, eh, director ¿cómo va el estadio por estos días? Eh, hay una, si cabe la expresión una reingeniería en temas de luminarias y demás. Claro que sí, no mira en el estadio se están haciendo diferentes obras eh, de ingeniería con el objetivo de cumplir con todo lo que la Conmebol nos exige para la Copa América. Las luminarias van súper bien, ya vamos cumpliendo con el cronograma, creemos que finalizando mayo, principiando junio, vamos a tener ya todo el tema de las luminarias listas y vamos a tener el estadio en las perfectas condiciones para ser la mejor sede de la Copa América. Algo que quiera decir finalmente, que no le haya preguntado, que usted diga, eh, este lado, ¿por qué no me preguntó esto? <risa> ¿Qué? Por lo del tema de la cancha, de la grama. Lo que quiera decir. Ah, ¿cómo encontró la grama? No, el... Er leímos el informe técnico y la grama mira es normal las gramas siempre tienden a, a que sean atacadas por por algunas bacterias por algunos microorganismos perdón entonces lo que estamos haciendo es que la estamos podando le estamos eh, aplicando fertilizantes estamos haciéndole fumigación para que esté en las mejores condiciones pero en este momento está perfecta para jugar claro hablamos de la grama del Tanasio, señor que dios lo bendiga ve dónde eso. está bonita la chaqueta eh, una promocióncita. Una promocioncita. <risa> compre uno y lleve tres <risa> Él es el director del INDER. ¿Usted le podría dar cambio a Rafa Gol? Diga Rafa Gol, sigue y Rafa Gol sigue Rafa ya. Gol sigue. Otra no, es que me gusta. Rafa Gol sigue. Muchas gracias al nuevo gerente del INDER en la ciudad de Medellín, a Carlos Romero. Bueno, eh, por favor, me regala un número del 1 al 198, señor Osorio. El número 88, los años que cumple mi mamá mañana. Uy, felicitaciones, hombre. Estamos hablando, eh, no, se lo ganó Eduardo, Eduardo Lopera en el, muni, en el barrio Belén de Medellín. Cinco personas ven en el programa, tres hombres, dos mujeres. Oye, por favor, señor Velosa. 124. El 124 años corresponde, años ellos, ¿a? corresponde a Jenny. Jenny Benjumea. Ella vive en el barrio en el barrio Itagüí, bueno, en el municipio de Itagüí, pues no es el barrio, en el municipio de Itagüí, ganadores esta noche y nos vamos con los, los vitrinazos, vitrinazos, yo tengo vitrina por acá, tengo vitrina acá para, para el ingeniero Esteban Sosa, lo conocen, el ingeniero Esteban Sosa, de una calidad hombre, ahí queda saludado, lo mismo saludamos a Ricardo Noticia en Bogotá para Hugo Armando Restrepo Aristizábal para nuestro Juan Cerna González, nuestro gerente de ventas, Juan Cerna González, y también para Andrés Buitrago. Mañana, desde mañana, nos retransmite 88.1 todas en FM, 88.1 en el FM, nos van a retransmitir las tres horas en los programas y también estaremos desde de la voz del Río Grande 910 en el AM. A ver, empiezo, Gustavo. Sí, voy a felicitar por anticipado a mi señora madre que cumple mañana años 88. Ahí está esa belleza, vea. 88 entera, años no interesa. aparenta. No. Mi madre, Aurora, en el municipio de La Ceja. Bueno, pues bueno, es el hermano mayor, vea. <risa> sí. También estoy saludando a Lina Posada, hincha de Atlético Nacional en Calazans al igual que Alejandro Posada Sánchez en Betulia. Muy bien, estoy saludando a Juan José Aux en la Alcaldía de Medellín, a eh, Juan David Pérez, que se nos retira como presidente nacional, hermano. Juan David, un abrazo y gran felicitaciones persona, por esa que vaina. Que le vaya bonito. Como sí, me excatularon, hombre. Qué bien. Juan, persona, persona. La, la puso muy arriba, hermano, Juan David. A Daniel Ose, el presidente del Medellín, a César Andrés Plaza en Chigorodó, a Héctor Fabián Betancur y a Juan Carlos Felipe Pirlo Álvarez, aquí en la ciudad de Medellín. Para Ramón Arango, hincha del Medellín, su linda hija Viviana, hincha de Nacional, Aníbal Oliveros en el municipio de Sabaneta y para toda la gente de Pan y Café, Fulvio, Vladimir, Mario, Iván, Mauricio. Fulvio, muy bien. Vitrinazo para el Negro Caro, gran locutor de FM que nos vino, se escucha, nos manda la foto hasta con el fondo del superdebate Ajá. de Gol Negro Caro que eh, ha superado el coronavirus. Muy bien. Qué bueno. Luis Eduardo Pino. Pineda en Barranquilla, vamos a poner la fotografía de Luis Eduardo Pino, hincha orgulloso de Atlético Nacional, dice Barranquillero, hincha del más grande, ahí está Pino, me dice que es delantero de su equipo allá en Barranquilla. Para los profesores, cuando se es profesor, se aprende el doble. Feliz día y feliz fin de semana del profesor en Colombia. Sí, para todos los profesores, y, y le recuerdo, don Gustavo, mañana tenemos programa y... Estaremos a partir de mañana, nos retransmite 88.1 LFM en la ciudad de Medellín. No, y estamos también por nuestra emisora La Voz del Río Grande y la plataforma virtual como es eh, en el Facebook Live Rafa Gol al aire, por YouTube Rafa Gol Linares y en nuestra página www.rafagol.com. Y nuestro sentido máximo de, de condolencia para la familia Todelar y los allegados al ingeniero Jorge Osa, que el día lunes de esta semana que terminó, se fue. Se nos adelantó porque eh, se vacunó y al otro día murió. No sabemos qué le haya podido pasar al ingeniero Jorge Osa, por eso a la familia de Todelar y a sus eh, allegados, a todos los familiares, nuestro sentido de condolencia. Bueno, eh, se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchísimas gracias, Dios les bendiga y los esperamos esta semana, recuerden el viernes estaremos desde el municipio de Avaíba haciendo el programa para radio, para radio y el domingo traeremos el informe, Dios les bendiga a la princesa Ariana, un beso, Dios les bendiga y recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir y confiar. Dios les bendiga, permiso.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 con resistencia, con lucha, con empoderamiento. Eh, históricamente las mujeres hemos estado transformando desde lo cotidiano. Eh...